un compañero mío, guitarrista, en el cual necesitaba pues, nuestra ayuda y me comentó, dice me comentaste algo de hacer los faros, que hay paros y demás, lo teníamos y, y al coche lo miramos y demás, ¿no? entonces pues, tan mala noticia que me dice el chico, casi tenis de, de una desgracia, porque eh, no veía, no, la mujer no veía, no, no veía, viene la carretera y demás, tenía que pasar la ITV y demás, digo, traeme no te preocupes, digo que te lo haremos encantado. Entonces, pues quiero daros uh, esta información, esta historia, porque creo que no hay que dejar tantos los coches de lado. Los coches son parte de nuestra, de nuestra vida, parte de nuestra casa y sobre todo de nuestra seguridad. Entonces yo voy a mostrar lo que le hemos hecho a este, a este coche, es un volvador y vamos a ver el faro como lo tenía. De hecho vemos aquí pues, bueno, todo amarillo, uh, muy, muy desgastado, muy desgastado, super mal desgastado. Y uh, ahora vamos a mostrar cómo. Cómo lo vamos a dejar, ¿no? O cómo en Albato trabajamos, ¿verdad? Y aquí tenemos el resultado. ¿Se podría mejorar? Por supuesto, como todas las cosas, ¿no? Pero creo que parece un poco nuevo, para nuevo. Y nada, deciros que no lo penséis, la seguridad ante todo es lo más importante, ¿vale? Luego, claro, no viene ahí de Google, no viene tal, lo viento después, pero por favor, la seguridad ante todo. Sobre todo, os voy a enseñar un momento cómo está el cristal, que se lo voy a hacer bajo mi responsabilidad. ...para que no tenga tampoco ningún problema. Creo que no tienen agua en agua los, los limpias... ...y por eso creo que lo lleva así. Y aunque llevara agua, podría llegar a rayar... ...con tanta porquería, ¿verdad? Por supuesto, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente... Limpia, ...le quitaré primero, levantaré dos limpias avisa, ...lo limpiaré todo bien... ...le limpiaré el limpia para parabrisas... ...y ya la responsabilidad de ellos, ellos también... el cambiarlos no, si están mal o no, no... las han cambiado, pero en este estado ahora mismo... ...este limpia para brisa, rayaría todo. Es más, mira, si te puedo hacer así, sí, sí, sí. todo esto de aquí, lo rayaría todo. Es un compañero mío de trabajo, un guitarrista, como ya sabéis mucho que soy bailador de Jamenco y demás. Y le vamos a brindar nuestra ayuda y que se vaya al lado completo para próxima vez. Vale, así que os mando un saludo de aquí desde Avenida y espero que os sirva de ayuda.